¿Qué tal amigos de Derecho Inmobiliario? El día de hoy tendremos un video de carácter preventivo. Como ustedes han podido conocer el día de mañana 21 de noviembre del 2019 se llevará a cabo en Colombia un paro nacional en el que eh, habrá marchas y pues en vista de los acontecimientos de semanas anteriores en América Latina que estas marchas se han desbordado un poco pues no queda de más que anticipemos cualquier tipo de dificultad por daños que puedan ocurrir en, la, en los inmuebles y en particular los inmuebles que están alquilados ¿Qué debe hacer un arrendatario que su inmueble queda por una de esas avenidas en donde va a pasar esas marchas? Bueno, quédense conmigo hasta el, hasta el final de este video miremos a ver qué tanto podemos anticipar para mitigar los daños que se pueden generar por, por los vándalos que siempre se cuelan en estas marchas y aprendamos, prevengamos un poco. Bienvenido a Derecho Inmobiliario. Como ya dije, este video es de carácter preventivo. Y aunque yo creo que todo va a salir bien, de que esas marchas se van a llevar a cabo con todo respeto para la, de la propiedad privada, pues tengo que referirme a una pregunta que me hizo un propietario sobre una llamada que le hizo su inquilino. El arrendatario de un inmueble local, que queda en el centro de Cali, le dijo al propietario Oiga propietario, usted sabe que este inmueble tiene ventanales por todo lado Así que usted mirará qué hace para cuidar de esos ventanales Y quiero aprovechar este video para responderle a ese inquilino que quizás olvida que él tiene una responsabilidad de custodia, de mantenimiento y de conservación en el inmueble. No significa de que el arrendatario tenga que responder por los daños que le haga un tercero al inmueble. No, no se trata de eso. Se trata de que conozcamos hasta dónde un arrendatario sí tiene que generar condiciones de cuidado frente al inmueble que él tiene como inquilino. Y por eso aquí traigo el viejo confiable Código Civil Colombiano, de donde vamos a revisar las normas en las que eh, se aclara qué tipo de responsabilidad, cuál es el alcance de la responsabilidad del arrendatario. Empecemos por el artículo 1997. El arrendatario empleará en la conservación de la cosa el cuidado de un buen padre de familia. Faltando esta obligación, responderá por los perjuicios y tendrá derecho el arrendador para poner fin al arrendamiento en caso de grave o culpable deterioro. Entonces tendrá que conservarlo como un buen padre de familia. Luego nos vamos al artículo 63 del Código Civil y en, en el inciso de la mitad nos señala que la culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia es responsable por esta especie de culpa, la culpa o descuido. Bueno, ustedes dirán, Leonardo, vos estás siendo muy rebuscador conectando un artículo con otro. Bueno, esperen y verá que ya viene lo bueno. El artículo 2028 del Código Civil colombiano señala que el arrendatario no es responsable de los deterioros que provienen de la fuerza mayor o caso fortuito Y este es el amparo de la mayoría de los arrendatarios Los arrendatarios decimos Hombre, pues yo estaba aquí en mi casa O yo estaba aquí en mi local Y de repente estos otros encapuchados vinieron y se me metieron al inmueble Y me destruyeron las vitrinas, los ventanales Por lo tanto, eso es una fuerza mayor La respuesta también nos la da el Código Civil en el artículo 64 Veamos qué es una fuerza mayor Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que, no, a que no es posible resistirse como un naufragio, un terremoto, un apresamiento de enemigos, actos de la autoridad, ejercidos por funcionario público. Es un acto imprevisible. Perdónenme, ustedes creen que la posibilidad que los encapuchados rompan las vitrinas, rompan los vidrios, ¿es un acto imprevisible? Yo creo que no, eso es un acto totalmente previsible porque en vista de todo lo que ha pasado en América Latina y conociéndolo nosotros como colombianos que somos, pues, los, que, los que hacen a techorías, pues eso es un acto que se puede prever. En consecuencia, no cabe la figura de exonerarse porque ese daño es producto de la fuerza mayor. Ahora bien, el artículo 20.05 sí nos dice claramente cuál es la responsabilidad del arrendatario. Y dice que cuan, en cuanto a los daños o pérdidas sobrevenidos eh, durante el goce del inmueble, deberá probar el arrendatario que no sobrevinieron por su culpa ni por la culpa de sus huéspedes dependientes. Ta, ta, ta. Es decir, el arrendatario tiene un deber de conservación con el inmueble porque eso es lo que nos dice el artículo 1997 que tiene que emplear el cuidado de un buen padre de familia el artículo 63, allá en el inciso de la mitad, nos dice que un buen padre de familia es el que conserva el inmueble, o es el que conserva, el que tiene el deber de cuidado. El artículo, 2000, el artículo 1928 dice que es exonerado de la fuerza mayor o caso fortuito, pero la fuerza mayor o caso fortuito es algo imprevisible. Esto es un acto previsible y al ser previsible lo que se espera es que actúe, como dice el artículo 20.05. Hasta se cansa uno de hacer el resumen. 20.05 eh, lo que busca es o lo que determina es una responsabilidad de medio no de resultado es decir si al fin y al cabo los encapuchados después de haber tomado algunas medidas de protección al inmueble logran romper los ventanales pues en ese caso el propietario tuki tuki ese sí es el que tiene que responder pero la recomendación es que el arrendatario Busque eh, láminas de madera que coloque sobre los ventanales porque esa es la manera diligente en que conservaría un inmueble del que ya está avisado como un soldado para que no muera en guerra. Y sí, sí es injusto, señor arrendatario, que a uno le sea el que le toque que protegerse de los vándalos. Pero qué culpa que nosotros tengamos los encapuchados que nos merecemos. Cuando estén tomando las medidas de protección al inmueble, busquen documentarla. Hagan un video, mire, señor propietario, cómo estoy protegiendo el inmueble. Porque si con esas medidas, que para mí son suficientes cubrirlos con madera, como se usa, yo vi en el noticiero de, la, de Bogotá que estaban haciendo eso los bancos, pues yo creo que ya con eso el arrendatario demuestra su deber de diligencia. Y cualquier acto vandálico, pues ya no, ya es en ese caso insuperable para, para el arrendatario. Otra recomendación que de pronto es buena para los arrendatarios es si ustedes tienen mercancía, si usted tiene una joyería, si tiene una joyería en medio de la calle por donde va a pasar las marchas, pues coja todas sus joyas y empáquelas, lléveselas, porque también se le van a entrar y le van a saquear su joyería. Y hasta aquí el video de hoy, miércoles 20 de noviembre del 2019. Espero que todo salga muy bien y que no se desborden estas manifestaciones en actos vandálicos. Sé que el video de hoy fue un poco pesado porque hubo muchas normas eh, que, que tratábamos, pero pues como este tema puede ser como tan delicado y para evitar que, que, que se sienta como que es un invento mío, pues por eso yo trato de aterrizar la idea sustentado en esas normas adicionalmente habrán otros abogados que busquen otro tipo de eh, análisis, otras interpretaciones esto es algo normal, todos los abogados podemos interpretar, para eso eh, la ley nos permite eh, diferir de otros abogados, todo con el debido respeto, como yo siento que solucionar problemas es más complicado que prevenirlos, pues yo me limito a las cosas más básicas que encuentro en estas normas y lo más básico es, señor arrendatario, tenemos un deber de cuidado, aunque no tengamos que responder por todo lo que ocurra, pero sí tenemos que demostrar diligencia. No olviden suscribirse a este canal, activar la campana de notificaciones, compartir el contenido, seguirme en redes sociales, regalarme un like... Eh, dejarme sus comentarios a veces me queda difícil contestar tantos comentarios que me llegan, les pido por favor que me tengan mucha paciencia, de todas maneras yo los estaré revisando espero que de verdad todo salga muy bien, por el bien de este país, nos vemos el próximo miércoles en Derecho Inmobiliario y por eso les traigo el viejo confiable viejo civil, <risa> código civil pre el 2019 espero como colombiano que todo salga bien para todo el mundo y que pues no se afecte demasiado la propiedad privada la gente trabajadora la gente que de verdad pues eh, hasta también saldrán a las marchas entonces pues un poquito de mesura